Comisiones Obreras somos el sindicato de la formación, para Comisiones Obreras es fundamental que las personas que trabajamos en Mago Santander estemos cualificadas para los nuevos retos del futuro, nuevos modelos de oficinas, la digitalización, para ello Comisiones Obreras exige y hemos conseguido que este sobreesfuerzo de la formación, que también viene derivado muchas veces por exigencias normativas, sea compensado en la empresa.